Bienvenidos a la presentación del caso sobre tipos de interés y valor temporal del dinero. A lo largo del, del, del módulo se han explicado los conceptos de valor temporal del dinero y los tipos de interés. Ahora simplemente será aplicar en, en, en el primer caso eh, la, el concepto de la duración, el concepto de, de la convexidad y eh, utilizar para ello una, una ETI creciente. Eh, en los distintos ejemplos que se han visto en el ebook lo que se utilizaba era una ETI eh, plana, que sería una ETI en la que para todo, para todo el momento, para cualquier tipo de inversión, el pago de intereses es constante. Por lo tanto, en todos los ejemplos del e-book, lo que veremos será que los valores de R a los cuales se van descontando los distintos pagos que ofrece nuestro bono, eh, son siempre un tipo de interés eh, común para, todo, para, todos los, para todos los denominadores, para todos los valores de R. En el caso de la ETI creciente, lo que tendremos será que recurrir a los valores de, de la ETI conocidos que existen en el mercado para cada una de los distintos periodos, para el, el valor de la, de la ETI para una inversión desde hoy a dentro de un año, desde hoy a dentro de dos años, desde hoy a dentro de tres años, así a, mmm, hasta el valor hasta dentro de diez años, disponemos de eh, una vez eh, conocidos los tipos de interés que existen en el mercado y los cuales tendremos que utilizar para a, realizar el descuento de los distintos pagos que me van a realizar cada uno de los bonos que tenemos en cartera, simplemente será eh, calcular tal y como aparece en los, en los ejemplos cuál sería primeramente el precio de cada uno de los bonos este precio de, de cada uno de los bonos, normalmente se suele utilizar eh, un bono de, de, de 1.000 euros. Este bono de, de 1.000 euros, que va realizando una serie de pagos, eh, es pospagable, va realizando una serie de pagos, va pagando una serie de rentas. Al final, al vencimiento de cada uno de los periodos... Eh, en los que promete el pago, en los que se compromete el pago, por ejemplo, el bono tipo 1 realizaría, al ser una renta pospagable, realizaría el pago del, del interés del periodo 1 al final del periodo 1, al final del periodo 2, realizaría el segundo pago de intereses y devolvería el principal. Es fundamental tener en cuenta esta naturaleza de la renta pospagable de cara a luego hacer una, a hacer el descuento de cara a la, a la valoración, de cara a calcular el precio de cada uno de los bonos. Este mismo mecanismo se realizará con cada uno de los distintos bonos y una vez calculado el precio, simplemente será necesario calcular eh, los pesos que tiene cada uno de los pagos respecto al total del precio, el precio total. Fijaros, el concepto del precio de, a día de hoy de un bono es el concepto que hace referencia a cuál es el volumen total de pagos que me va a realizar ese activo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, se puede calcular para, para cada uno de los distintos periodos cuál es el peso, cuál es la relevancia, cuál es la representatividad que tiene ese pago respecto al total de todos los pagos que me va a realizar el, el activo. Si eh, en el caso del bono 1, que habíamos puesto como ejemplo anteriormente, si vamos a, a recibir dos pagos de intereses y finalmente la devolución del principal, tendremos tres descuentos, tendremos que traer tres, eh, tres, val tres valores a día de hoy, y estos tres valores, lógicamente, el pago de los intereses será muy inferior al pago a la devolución del importe principal que habíamos comentado de 1.000 euros. Por lo tanto, eh, el mayor peso lo tendrá el pago de, de la devolución del principal. Y el peso del, de los pagos de intereses será menor. Esto de cara eh, nuevamente a la duración. Entonces, finalmente, nos vamos a la ecuación de la duración y calculados los pesos de cada uno de los pagos respecto al precio total, respecto al total de los pagos que me va a realizar el activo, me permite calcular cuál es la duración de, de este bono y de igual manera, eh, utilizando la expresión de la convexidad, eh, simplemente tendremos que eh, multiplicar eh, los distintos valores que hemos obtenido de los pesos por eh, los, eh, por los pesos que da la convexidad, el t y el t más 1. Eh, una vez calculado el peso, calculado el precio... Calculado la, la duración y la convexidad. Ya tenemos eh, los distintos. Ya tenemos calculados los distintas eh, representaciones del riesgo, por ejemplo, a través de la duración y la convexidad, que me permitiría analizar eh, cuál es eh, el impacto que tendría en cada uno de los bonos, un mayor o un menor crecimiento. En los, tipos de, en los tipos de interés, tal y como hemos visto en, eh, la, en la última diapositiva de la, de, de la masterclass. Por lo tanto, recordad, eh, para grandes cambios de, de interés será necesario tener en cuenta la convexidad y, y recordad que eh, la variación entre el precio y la rentabilidad no será una función lineal, sino que será una función convexa. Una vez que hemos analizado el riesgo a través de la duración y el, el incremento de los precios a través de, de la duración y de la convexidad, pasaríamos al caso 2. En el caso 2 lo que haremos será un, un tratamiento muy simple, una comparación muy simple entre una inversión que va generando distintos, en distintos intereses entre medias y una inversión de un único paso. Fijaros, la primera inversión, la inversión A, realiza una primera inversión a seis meses, esta primera inversión me devuelve el dinero y un pago de intereses que a su vez son invertidos durante el segundo semestre. Pero fijaros, no solo la inversión inicial, sino ya los primeros intereses del primer semestre. De forma que a final del primer año tenemos el pago de los intereses del primer semestre, el pago de los intereses del segundo semestre y el dinero invertido al principio. Nuevamente se vuelve a invertir durante el segundo año y se vuelven a generar unos terceros intereses. El valor total de los tres pagos de intereses más eh, el valor que teníamos invertido, estos cuatro flujos monetarios, eh, lo que haremos será convertirlo mediante eh, un, mediante un descuento simple al tipo de interés equivalente de, para una inversión que fuera solamente de un paso. Fijaros si mi inversión me ha generado un distinto me, me ha generado un, un valor final, una cantidad monetaria final y descuento mediante eh, el, la fórmula simple lo que tendría sería una tasa de interés equivalente, para una inversión de un único paso que sería equivalente a la descrita en el enunciado. Sin embargo, en la, en, la segunda, en la segunda inversión, en el depósito B, tenemos una inversión de un único paso. Invierto hoy y dentro de año y medio recibo el 3% del, del capital invertido. Por lo tanto, eh, simplemente sería necesario comparar los tipos de intereses que se me están generando eh, en la inversión A, eh, para un paso con los intereses, con, con el tipo de interés que me paga la inversión B que es ya de primeras a un único paso. Fijaros, lo que hacemos es comparar el tipo de interés eh, equivalente a la operación del depósito A pero como si hubiera sido un único, un único paso. ¿Cuál sería el tipo de interés que generaría eh, con las condiciones de, de, de este tipo de interés y para el pago inicial, cuál sería eh, el, el, el equivalente, cuál sería el tipo de interés equivalente a ir realizando esta inversión a seis meses, luego una inversión entre seis meses y un año y finalmente la inversión a un año. Lo que hacemos es transformar esta inversión con distintos pasos en una inversión con un tipo de interés equivalente pero para un único paso. Hasta aquí esta explicación del primer y del segundo caso. Muchas gracias.